Cada mañana, desde que se despiertan los medios de comunicación en Colombia, lo único que están haciendo es buscando la forma de cómo acabar con este gobierno, de cómo dañar el gobierno, de cómo dañar la imagen del presidente de la República. Pero nunca salen a contar que este gobierno está haciendo cientos de cosas para que el pueblo pueda obtener mejor equilibrio, para que el pueblo pueda salir adelante. ¿Por qué nunca cuentan que las madres comunitarias en Colombia ahora, van a ser empleadas del gobierno, que van a tener un salario y que van a tener todas las prestaciones de ley como tiene que ser. ¿Por qué no cuentan que la reforma laboral lo único que busca es ayudar precisamente a generar un equilibrio en el sistema laboral colombiano? porque no cuentan que la reforma a la salud no es para proteger las EPS ni a los dueños de las EPS que lógicamente son privados, sino que son para proteger al ciudadano, al usuario, al que va al hospital? Porque los dueños de las EPS, a pesar de ser dueños de esas EPS, ellos nunca utilizan el sistema el sistema público, ellos utilizan el sistema privado. ¿Por qué no le cuentan a la gente que cada mañana el presidente se levanta buscando qué municipio visitar, qué departamento visitar? Que de los últimos presidentes de Colombia, al menos de los que yo me acuerdo, en tan poco tiempo es el que más regiones apartadas del país ha visitado que a donde quiera que llegan los niños lo abrazan, que los niños salen lo saludan, las personas lloran, lo quieren ver, lo quieren tocar, lo quieren saludar y no porque sea un dios, porque es que ahora entonces los periodistas dicen no, oh, es que este es el presidente que se cree y un dios no es porque se crea un dios, es porque la gente humilde sabe por qué votaron saben por quién votaron, porque la gente lo ven y se sienten representados en ese señor que se llama Gustavo Petro que es que no ataca a la guerrilla, que no ataca a los paramilitares, que no ataca a los bandidos. Claro que sí, pero los está atacando haciendo la paz. Es que con ellos hay que hacer la paz más que la guerra. Lógicamente, pues quien no quiera hacer la paz pues tendrá que someterse a, al enfrentamiento con la fuerza pública. Eso es más que normal. Pero la primera invitación para sacar a un país adelante es hacer la paz. Que es que no ataca la corrupción. Pues precisamente por eso es que a él lo atacan, porque no está dando contratos a dedo, porque no está poniendo funcionarios a dedo, porque no está dejando robar, porque Petro es tan incorruptible que por eso es que le tienen miedo. Hasta la misma izquierda le tiene miedo porque Petro no permite robar. ¿Por qué los medios de comunicación no salen y cuentan que cada que va a una región apartada del país su principal compromiso es construir una universidad? Sí, porque lo que necesita es que la gente se eduquen para que puedan despertar. Lo contrario a lo que ha ocurrido hasta hoy, que lo que han hecho es todo lo posible para que nosotros nos despertemos, para que no nos podamos educar, para mantenernos sometidos por siempre. ¿Por qué no van y le cuentan a la gente en el país los medios de comunicación tradicionales que el presidente Gustavo Petro, de los últimos presidentes, es el único que ha tomado la reforma agraria en serio? y que ya ha repartido o titulado más bien cerca de un millón de hectáreas que eso nunca se había visto y que en su gobierno quiere llegar por lo menos a tres millones de hectáreas. ¿Por qué los medios de comunicación no se levantan a contarle al país que este gobierno, que este presidente no solamente va a poner a funcionar el acuerdo de paz que hizo, que hizo Juan Manuel Santos, sino que además está estudiando? Unos, unos acuerdos y unas negociaciones de paz Con otros grupos guerrilleros Pero también con grupos paramilitares Y con todos los grupos al margen de la ley Que quieran hacer la paz en Colombia ¿Por qué no le cuentan nada de esto al país? Pues por una sola razón Porque eso no es lo que vende Porque la, a la gente... La mayoría de las cosas que les interesa ver es el bochinche, es el chisme, es la pelea, es a quién mataron, es cuántos masacraron, es dónde se asientó este, qué pasó con aquel, eso es lo que le interesa a la gente. Así que los medios de comunicación no solamente con esto están dándole a la gente lo que les gusta ver y les gusta escuchar, sino que también están protegiendo a sus dueños, a, sus, a las élites del país.